El equipo político que respalda al expresidente Leonel Fernández en la provincia de Duarte informó este martes la visita que sostendrá Fernández el próximo fin de semana a este municipio de San Francisco de Macorís. Tenemos el honor de informarles a ustedes, al pueblo de San Francisco de, la, de Macorís y a la provincia Duarte, la visita distinguida a nuestra provincia, a nuestro municipio el compañero Leonel Fernández es presidente de la república, presidente del partido de la liberación dominicana, líder del PLD y líder del pueblo dominicano y próximo presidente de la república dominicana. Leonel Fernández llegará a la provincia de Duarte a las 3 de la tarde, lo vamos a recibir en las Guaranas, en la residencia del compañero Juan Adel Soluna, de ahí se trasladará a un acto, a un encuentro masivo con dirigentes y militantes del partido de la liberación dominicana y gente del pueblo que respalda su candidatura en el club El Mayorista, ahí estaremos a las 4 de la tarde.